Okay, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Um, okay, let's start. So <coughs> eh, vamos, hemos estado practicando eh, todo toda todo, toda esta fuerza eh, toda esta fuerza que, que lleva la práctica de chi en We have been practicing all this strength. Shinichi-kun is carries with it y una, una cosa que debemos recordar todos es que somos muy poderosos and something that we all must remember is that we are all very powerful y nuestro poder reside en nuestro amor y that our power resides en our love, en el amor que se comparte, the love that is shared, el amor como todo siempre comienza en uno, and love like everything else starts with oneself. Así que vamos a recordar Ahora eh, vamos, es que me acordé de, de Tere cuando dijo vamos a hacer el amor con el universo. Hoy vamos a hacer el amor con uno, con uno mismo. So now we are going to remember. Well, I am just remembering how Teresa said about making the love with the universe. So today we're going to make love with ourselves. <laughs> Y para eso vamos a tomar nuestro espejito. And in order to do that, we are going to take our little mirror. Y nos vamos a mirar en nuestro espejito. And we're going to look at ourselves in the little mirror. Y mientras vemos, nos vemos en el espejo, vamos a recordar nuestro amor profundo hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos and while we are looking at ourselves in the mirror we're going to remember the deep love we have towards ourselves and speak to yourself speak to yourself as making sure that everything is going to go fine. Y al espejo. Looking at ourselves in the mirror. I love you. I love you. Te amo. Te amo. I love you so much. Te amo tanto. I feel inside completely healthy. Yo me siento en mi interior totalmente sana, sano. I love you. Te amo. I'll always be with you Siempre estaré contigo always support you. Siempre te apoyaré Beautiful Hun Yuan Chi El Hun Yuen Chi hermoso full inside to transform inside se derrama en mi interior para transformar mi interior inside is so beautiful y en el interior es tan hermoso so flowing y fluye tan bien I love, you, I love you. You. I love you so much Te amo, te amo, te amo tanto I feel inside is completely healthy Yo me siento en el interior completamente sana I love you te amo. I'll always be with you. Siempre estaré contigo. Always support you. Siempre apoyándote. Beautiful Junyu Chi. El hermoso Junyu Chi. Es full inside, to transform inside. Está totalmente lleno en mi interior, transformándome. Inside is so beautiful. Mi interior es tan bello. So flowing tan fluido y vamos a recordar estas palabras porque eso es lo que eso es lo que vamos a practicar esta noche and we are going to remember these words because this is going to be practicing tonight vamos um, ¿se, se ve grande Chicos, vamos a ponerla así. Sí, sí, sí. Alcanza, a ver, no? Ahora sí. Sí. Okay. Pues la cantamos todos así, pero hacia nosotras, ¿vale? Hacia nosotras. Now we are going to sing them uh, for ourselves. I mean, we are going to sing to ourselves this song. Okay, todos juntos. Okay, all together. I love you i love you i love you so much i feel inside completely healthy i love you i'll always be with you always support you Beautiful, junyuan chi, full inside to transform inside inside is so beautiful, so so beautiful, Now we close our eyes. Y sentimos este amor profundo por uno mismo. And we feel this deep love for oneself. Recuérdate cuánto te amas. Remember how much you love yourself. Recuerda que siempre vas a estar apoyándote. Remind yourself that you will be always supporting you. Recuerda que tu interior es hermoso y lleno de junio and, and remember that your inside is beautiful, full of junio en chi y que ese Junyuan chi te está transformando and this junyo chi is transforming you y observa tu interior tan pero tan hermoso and observe your inside that is so so beautiful y que todo está fluyendo and that everything is flowing Abre el corazón. Open your heart. Abre el pecho. Open your breast and your chest. Abre tu mente. Open your mind. Abre tu cuerpo. Open your body. Abre tu campo de chi. Open your chi field abre tu vida entera open your whole life Expandete. expand yourself como el universo que eres like the universe that you are observa lo magnificente que eres observe how magnificent you are Observa lo perfecta, lo perfecto que eres. Observe how perfect you are. Y observa cómo en esa magnificencia tu interior está lleno de amor. And observe how in this magnificence your inside is full of love y ese amor no viene del exterior. and this love doesn't come from outside Surge. Su en tu it springs up it has its origin inside yourself y es tan grande este amor. Y this love is so big. Y observa cómo se expande. And observe how it expands. Este amor es tan grande que llena todas las células. Este amor es so big que it fills up every cell y llena todo tu campo filling up all your field y llena toda tu vida filling up your whole life y este amor es tan grande que llena todo el mundo this love is so big that fills up the whole world y este hecho tan grande que llena todo el universo. Y este fact es so big que it fills up the whole universe. Observa esa expansión. Observe this expansion. En ese estado expansivo es donde estamos todos unidos. And in this expansive state we are all joined, all together. Nos unimos todos en el universo. We are all together joined in the universe. Observa ese estado... Observe this state. In this estado amoroso, this loving state. y In this estado, hacemos m. Mm. And in this state, we do, we say m. Mm. Mm. Mm. Mm. Y ese mmm no es serio, es muy alegre. And this mmm is very joyful. Y este mmm es muy amoroso. And this mmm is very loving. Porque este mmm se conecta con tu verdadero ser, because this mm connects you with your true self. Mm. Mm. Mm. Mm. Observa tu estado, tu estado de conciencia en estado puro. Now observe your pure consciousness state. Mm. Mm. observa, pon atención cómo es que el amor surge de ahí observa your I didn't hear you. observa cómo el amor surge de tu verdadero ser Observe how love comes out from your true self. Mm. Mm. en este estado de conciencia pura ya no hay diferencia entre tú y yo in this pure consciousness state there is no difference between you and me en este estado yo te amo profundamente In this state I love very deeply. In este estado nos amo profundamente. In this state I love ourselves deeply. En este estado nos amamos. In this state, we love each other. Y en ese amor, Nuestra gran Fuerza. And in this love, we receive our great strength. Mm. Observa el amor compartido esparciéndose por todos lados. Observe the love we shall spreading all around, all over the place, everywhere. Observa el amor esparcirse por todo espacio, por todo tiempo. And observe how love spreads All over the time, all over the space. El amor se esparce por nuestra vida hacia el pasado y hacia el futuro. And love spreads in our life towards the past, towards the future. como si el pasado el presente y el futuro todo sucediera al mismo tiempo y todo se llenara de amor if past present and future happened at the same time and everything was full of love mm. observando tu vida en su estado de completud observing your life in its integrity state mm -hmm. tu vida entera todo tu pasado todo tu presente todo tu futuro Your whole life, all your past, all your present, all your future. Mm. Habla un poquito uh -huh. más fuerte, Chilan. En ese estado de Minjoe? And in this Minjoe state, Donde el tiempo se unifica. Where the time unifies. Te dices a ti misma, a ti mismo, te amo. You say to yourself, I love you. En todo el tiempo desde que naciste Y All the time since the time you were born Te amo I love you Te amo muchísimo I love you a lot Estás completamente sana. You are completely healthy. Mm. El chi está fluyendo. And the chi is flowing. Mm. Y estás en completa plenitud y you are completely fulfilled integrated mm. observa tu vida en todo espacio observe your life in the whole space desde tu campo And from your field Toda tu piel All your skin Penetra todo tu todos tus músculos Penetrates through your muscles penetra tus huesos goes through your bones penetra tus órganos. goes through your inner organs penetra cada tejido goes through every tissue cada fluido, every fluid, cada impulso, every impulse, cada célula, every cell, hasta la profundidad del ADN, up to the depth of the DNA. y observando toda tu vida. And observing your whole life. Te amo. I love you. Te amo muchísimo. I love you a lot. Siempre te voy a apoyar. I will always support you. En mi interior, el Hun Yuen Chi fluye fluye. And inside, myself, the Hun Yuan Chi is flowing and flowing. En mi interior, todo es tan hermoso. Everything inside me is so beautiful. Observa tu vida en de completud. Observe your life in a complete state, in a fully integrated state. En todo espacio, en todo tiempo. In all time in all the space Te amo I love you Te amo muchísimo I love you a lot very much Estás con estoy completamente sana I am completely healthy En mi interior el junio en chi fluye Inside myself, Hunyuanchi is flowing. En mi interior todo es tan hermoso. Inside me, everything is so beautiful. Llevamos la atención. Al interior de las mamas de nuestro bosque sagrado. And now we take our attention inside our breasts, our sacred forest. Y observa el amor profundo en este bosque sagrado. And we observe the deep love inside our sacred forest. y en el interior de nuestro bosque sagrado and inside our sacred forest les decimos a nuestras mamas we say to our breasts te amo I love you te amo muchísimo I love you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 Y en el interior de mis mamas, en el interior de mi bosque sagrado, todo es tan hermoso. And inside my breasts, inside my sacred forest, everything is so beautiful. Levantamos las manos. Y las ponemos delante de las mamas de nuestro bosque sagrado. Now we raise our hands and we place them just in front of our sacred forest, our breasts. Y separamos las manos, las abrimos para conectar con el cielo azul. Y we separate them a little bit, um, we open them and connect them with the Blue sky y acercamos las manos a las mamas trayendo el chi de la creación. And we place the hands on the breasts, bringing the chi of creation. Separamos, pensamos en el cielo azul. Ahora we separate the hands and we think of the blue sky. Y traemos el cielo azul hermoso al interior del bosque sagrado. And we bring the beautiful blue sky into the sacred forest. Cal... Siente como tus mamás se expanden al cielo azul. Sky, open and feel how your hands expand towards the blue sky. close and feel how the, from the blue sky all the chi of the creation returns, goes inside you. Kai, siente la apertura, todo se desbloquea. Kai, open and feel the openness, feel how everything gets unblocked. Oh, se están transformando, tus mamas se están transformando. Her, your hands, your Breasts are transformed, are being transformed. desbloqueo total. KA, it's a total unblocking. Uh, solo el chi de la creación entrando. Her, only the Chi of creation is getting in Como la luz, el Sol Like the Sunshine Ka Miles de manos expandirán. We are thousands of hands expanding. Oh, miles de manos trayendo el chi de la creación. Her thousands of hands bringing inside the chi of creation. eh Minjue se expande lo más lejos posible. Minjue expands as far as possible. Uh, Minjue penetra lo más profundo posible. Uh, Minjue goes deep inside as deep as possible. Ka Hasta la del universo. Minjue goes as far as expansion of the whole universe. Oh. Minjue entra hasta el nivel de la información. And Minjue goes inside up to the level of information. Ay, tocamos el universo, Ay, um, and we bring the whole universe, Ay, hasta el origen donde se crea todo as far as its origin where everything is created. Ka Manos son las manos de Maestro Pang. Our hands are the hands of the Master Pang oh. transformando tu interior, transforming your inside. Ah. Uh... Minjue en el interior de tus mamas. Minjue inside your hands. Minjue en el interior de tu bosque sagrado. Minjue inside your sacred forest. Observando la transformación observing the transformation Despacio bajamos las manos, las ponemos sobre el ombligo. Very slowly we lower down our hands and place them on the navel. Relaja el cuerpo, relaja la mente. Relaja tu vida. Relax your body. Relax your mind. Relax your life. Recuerda date cuenta de tu gran poder. Remember, realize your great power. Tu estado puro de conciencia. Your pure consciousness state. En este estado de amor infinito. En In este infinito love state. Lo puede transformar todo. Que can change everything, transform everything. Despacio, relajamos las manos a los lados. Now, very slowly. We relax our hands and put them on the sides. Y vamos a una mano de nosotros. And we are going to raise our hands in front of us. Y vamos a hacer en sentido and when we, we are going to start. Drawing circles anti clockwise. Las manos se van a mover y nuestro minjue va a mover el chi en todo este campo. The hands are going to move and minjue is going to move the chi in our field. Okay, llevamos la mano hacia adelante. Okay, we place the hand forwards, in front. Hacia la izquierda. To the left. Hacia atrás. Backwards. A la derecha. To the right. enfrente de nuevo. Forward again. Izquierda. Left. Atrás, backwards, derecha, right, y continuamos, and we continue. Y observa alrededor tuyo todo el universo girando, and observe how around yourself the whole universe is turning around. girando. Turning. Como un tornado. Like a tornado. Es un tornado con mucha fuerza de transformación. It's a tornado. With a lot of force of transformation. Vamos subiendo la mano. We raise our hand. Y seguimos girando. And we continue turning. El chi de la creación girando. The G of creation is turning. El amor infinito girando. Infinite love is turning. Ponemos la mano arriba de la cabeza. And we place the hand above our heads. Y sigue girando. <coughs> And it continues turning. Turn around, turning. Minjue, abre la puerta del cielo, en la parte más alta de tu cabeza. opens the heavenly gate, the highest part of your body. Y con la puerta del cielo abierta. And having the heavenly gate open. Este tornado viene a tu interior. This tornado goes inside yourself. Transformándolo todo. Transforming everything. Limpiándolo todo. Cleaning everything. Purificándolo todo. Purifying everything. Girando. Turning around. Por el interior de tu cabeza. Inside your head. Limpiando tu cerebro, tus ojos. Cleaning your brain, your eyes. Limpiando tu nariz, tus oídos. Cleaning your nose, your ears. Limpiando toda tu boca. Cleaning all your mouth. Girando. Turning around. Limpiando. Cleaning. Por el interior de tu cuello. Now it goes turning inside your neck. Cada vértebra cervical. Every cervical vertebra. La tiroides. Tiroid gland todos los ganglios linfáticos all the lymph nodes girando turning around por el interior del pecho it goes inside your chest cada vértebra torácica the thoracic vertebra por los pulmones y el corazón. To the lungs, to the heart. Girando. Turning around. En el interior del bosque sagrado. En el interior del bosque de mamas, el bosque mamario. Inside the mammary forest. Girando Turning around. limpiando cleaning purificando purifying transformando transforming observa esta gran fuerza de todo el campo de chi limpiando observe this great force cleaning the whole pantheon. y vamos a usar todo el poder de nuestro mingyue and we are going to use all the power of our mingyue para hacer huasan to do huasan huas significa transformación huas means transformation San es para dispersar los bloqueos. And San disperses blockages. bloqueos. Girando. Turning around. Girando. Turning around. Siente la fuerza transformando. Feel the force, the strength transforming. ¡Hua San. Juazán. Juazán, Juazán, san san san san san san san san san san san san san san san san san san san san Everything has unblocked. Y este tornado sigue girando and this tornado continues turning around Con esa hermosa fuerza poderosa. with that beautiful and powerful strength por el interior del páncreas, del vaso, del hígado, vesícula biliar, inside the pancreas, the spleen, the liver, the gallbladder, girando, turning around, por todo el aparato digestivo, all over the digestive system, por cada vértebra lumbar, every lumbar vertebra por nuestros riñones, in our kidneys, en todo el abdomen bajo, in all the lower abdomen, por la vejiga, inside the bladder, por el interior del aparato reproductor, inside the reproductive system, girando. Turning around, transformando, transforming, limpiando, cleaning, purificando, purifying, por el interior de las caderas, now inside your hips, el interior de las piernas, inside your legs, girando, turning around, transformando. Transforming. Limpiando. Cleaning. Purificando. Purifying. Por los pies. Now the feet. Y cada dedo del pie. To every toe. Girando. Turning around. Sanando. Healing purificando, purifying, saliendo por los centros de los pies. Now we go to the center of the feet. Hasta el universo debajo de los pies. And the universe under our feet. Y relajamos las manos. And now we relax the hands. Y observa todo tu cuerpo transformado and observe all your body is transformed y en todo tu cuerpo hacemos mm. and now we do mm to the whole body mm. Mm. Mm -hmm. Observa tu cuerpo transformado. Observa your transformed body. ¿Y hacemos? Wow. now we do Wah. Observa tu cuerpo, tu vida entera transformada. See your body, see your whole life transformed. Wow. Wow. Wow. Observa este Hua penetrando todo espacio, todo tiempo. Observe este Hua transforming all the space, all the time. Y ya todo está bien. Everything is well. Regresamos a nuestro estado de conciencia pura. Now we come back to our pure consciousness state. Mm. Muy relajados very relaxed. Mm. Soltamos toda intención. Mm. And we get rid of any intention. Ya todo está transformado. Now everything has been transformed. Mm. Mm. Mm. Dejamos de hacer, nos concentramos en ser. Now we relax all our doing and we transform into being mm Soltamos el sonido, we stop the sound, y nos quedamos en el estado de conciencia pura, and we stay, we remain in the pure consciousness state. Nuestra existencia entera está llena de conciencia pura en todo espacio, en todo tiempo. Our whole existence is full of pure consciousness in all the time, all the space. Ponemos las manos sobre el ombligo. Now we place the hands on the navel y sonreimos. And we smile. recuerda este amor puro por ti mismo Remember this state all the time. Despacio las manos a los lados. Very slowly, we separate the hands and put them to the sides. Y despacio, sin intentar ver nada, abrimos los ojos. And very slowly, without trying to look at anything, We open our eyes. Movemos los dedos de las manos, de los pies. We move the fingers. We move the toes. Hacemos círculos con los hombros. And we turn the shoulders. Muy bien. <coughs> linton. Very well, hold your unwing to.